Ahora, sosegado, descansa en plácida paz. Y nosotros, progenie tuya, nosotros, a quienes concedes morar en los alcázares del cielo, perdemos nuestras naves, oh dolor, por la ira de una sola diosa, y nos vemos constantemente alejados de las costas italianas. ¿Este es premio de nuestra piedad? Así nos repones en nuestro señorío. Besó a su hija el padre de los hombres y de los dioses, sonriéndose con aquel apacible semblante con que serena el cielo y las tempestades, y enseguida le habló así. depon el miedo, oh Citerea. Inmotos perseveran para ti los hados de los tuyos. Verás la ciudad y las murallas prometidas de Labino, y levantarás hasta las estrellas del cielo al magnánimo Eneas. No he cambiado de resolución. Mas, pues te aqueja este cuidado, voy a descubrirte, tomándolos desde muy atrás, los arcanos del porvenir. Tu Eneas sostendrá en Italia grandes guerras y domará pueblos feroces, y les dará leyes y murallas. Tres veranos pasarán y tres inviernos antes de que reine en el lacio y logres sojuzgar a los rútulos. Y el niño Ascanio, que ahora lleva el sobrenombre de Yulo, Hilo se llamaba, mientras existió, el reino de Ilión, llenará con su imperio treinta años largos, un mes tras otro, y trasladará la capital de su reino de Labino a Albalonga, que guarnecerá con gran fuerza. Allí reinará por espacio de trescientos años el linaje de Héctor, hasta que la reina sacerdotisa Ilia, fecundada por el dios Marte, pariere de un parto dos hijos. Luego, Rómulo, engalanado con la roja piel,